Nancy Plus! sonido, Nancy Plus! sonido, Nancy Plus! <música> ven a bailar, que yo con gusto te cantaré. Quiero que le pongas el compás, porque es una guaraya cumbe, Toma, ven a bailar, que yo con gracia te cantaré. Quiero que le pongas el compás, porque es una guarayacumbé. Toma, ven a bailar. Que yo... Toma, este y bello ritmo que es bien caliente venga a bailar, que yo con gusto te cantaré Quiero que le pongas el compás Porque es una guaralla cumple Tomaza venga a bailar, que yo con gracia te cantaré Quiero que le pongas el compás Porque es una guaralla cumple Tomaza venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomaza venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomaza venga a cumplir Gracias Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Oh, yes, we want con la idea de no, no, no, por We'll <laughs> be